Dillon Baby, nuevo ay, personaje ay, ay, ay. de que hablan en las redes, el nuevo honguito, Vamos, el pupilo ay, de Rochi, ¿qué es lo que es con Dillon Baby? Dime. Bueno, sin duda la, la fauna dominicana nunca ha deja de sorprender. Entonces este muchachito llamado pues Dillon Baby, es un nuevo personaje que ha surgido en las redes sociales eh, y ha sido motivo de comentarios. Tras difundirse varios videos en el cual tuvo un altercado con agentes de seguridad de un establecimiento, con un grupo de sus acompañantes. El joven también ha sido objeto de fuertes críticas por su actitud y su forma de vestir, cuyos pantalones prácticamente están al suelo en uno, en uno de los videos que vamos a ver más adelante. <coughs> Mira. Mira, este muchacho en TikTok, el TikTok de Rochi, Rochi lo sube mucho eh, porque él para grabando a Roche, 24-7, Roche va al baño y él empieza a grabarlo ahí eh, cantando. Eh, entonces... Mucha gente lo está comparando con, con el nuevo honguito, porque no se le despega a Rochi, pero con más neurona que más. ¿Eh? Si sí, no, yo sé, pues si está el lado de Rochi, porque, porque está filmado, Pero como con la neurona más que más. O sea, un honguito, un honguito 2023, pero como más, más fundido del caco, porque este, este está loco. Este. Mucha gente lo compara con el difunto Monkey Bla pero Monkey Bla ella era loco, pero por lo menos Monkey Blas era, era como más consciente, era como Monkey Blas estaba con una locura, pero de repente se te, te, te, estaba como con una filosofía. No, no, lo que pasa es como, eh, que todo el mundo quiere ser el mono y como el mono Exacto, no, va, no va a llegar, no va a llegar ¿por ¿por qué? porque el mono era una loquera natural. Estos muchachos pueden ser un poco mal de la cabeza, pero hacen cosas para llamar la atención. En los tiempos del mono era con un celular que grababan, no, no es como ahora el, que ni nada de eso, el mono el, era natural. Y el mono te saltaba, Igual que el sujeto. Y el mono te saltaba con una vaina de ahí ahí. Filosofía, sí, porque un El lado y esa gente lo apadrinaba mono porque era una loquera natural y, y rapeaba y se era y era con natural, el mono. Entonces han surgido talento. El Cherry es que un. Pero que el Cherry ya lo que el Cherry lo que era una totadora. Y el Cherry no se podía comparar con el mono porque el Cherry era loco de verdad. ¿Me entiendes? Entonces este muchacho, Dylan Baby, que tiene varios discos pegados en las redes sociales. Está pegado el muchacho ahora mismo. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Peine 30. Si tiene un peine 30, ah, tú sabes. Esa, esa ya. ¿A ah, dónde son? Peine entiendo. Peine 30. Baby, no. Pérate. En todos los lados está. Espera, está fundido, Yo chate. no le escucha, propómela. No, te, no me coge la ah, renta si 30. tengo peine en todo, ya tú sabes. Porque ¿Pero, pero qué? Peine? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa peine. con eso? Volvemos al tema de la música, ¿me entiendes? En este momento se está viviendo. Hay un, una fanaticada de muchachos jóvenes que no, que no es nuestra generación, que nosotros incluso desconocemos, que están esta música es la que consumen. Entonces, es una música desechable que realmente no tiene ningún sentido, ningún tipo de letra, pero lamentablemente eh, eh, la ola nueva es eh, eh, la que se está llevando eso. Y, y Artista como Marriott, que estábamos hablando anteriormente, uh -huh. y, y Artista Bueno, no. Por eso digo, esos artistas lo que tienen que quedarse tranquilos en un lado, porque es que lo que está pasando hoy en día no es para ellos. Porque que está pasando algo que los chamaquitos hoy tú no puedes, tú no puedes controlar el oído con, con, con esa loquera de que Baby pegado, ¿me entiendes? Pero pe ustedes <risa> llaman pegado, pero que yo no lo he escuchado. Está pegado, en los muchachos, no, en las redes, no en las la redes, TikTok, ah, la gente tú sabes ah, esos tipos. Pues, y dice dikiriki en todos los discos. En todos lo digo dice dikiriki, ¿me entiendes? Un mes tiene. Bueno, ahí está, señores. Este muchacho se cambia en la tienda. No, se pone Se pone la ropa ahí mismo. Un seguridad. Los otros días le dijo, no, porque yo soy altita, ¿no me ve? Yo soy altita, no me empuje porque que yo soy altita. O sea, ahí le altita. Con él, altita. <risa> se cambia en la misma tienda. Entonces, lo creo que fue que lo sacaron, ¿no? Fue de una tienda porque, porque estaba poniendo una ropa. O sea, tiene, ese muchacho tiene problemas. Y voy a decir esto, que hace mucho que quería decirlo. Eh, no, porque no, no, no habíamos tenido la oportunidad de hablar de eso. Creo que le está haciendo un mal a Rochi, ese muchacho al lado de Rochi. Si Rochi lo tiene firmado en su esquina, está todo con tu lo que era para allá, pero al lado de Rochi. El otro día estaban en un live y el loco estaba pidiendo la patilla aquella ella, al lado de Rochi. Rochi le digo, no diga eso porque la gente va a decir que va a pensar que soy yo. Entonces, es una mala influencia para Rochi. Oye, tenés ¿En esto, ¿En lo que te la estoy la diciendo. Otra? ¿En la otra, pongo. Hoy, lo estoy diciendo. Sí. El pana un consejo a Rochi de que no lo tenga mucho al lado porque el chamaquito realmente es una mala influencia para Rochi. En un live el otro día él estaba pidiendo una patilla, la patilla que todo el mundo conocemos al lado de Rochi y Rochi le dijo, "No diga eso, porque yo estoy aquí." Entonces, ah. entonces, ah, es así. El dominicano bí, bí, bí, no bí, diga, y dice, no. Bí, bí, bí, bí. no he escuchado." Entonces, el guay eh, tiene que tener cuenta Puede apoyarlo, puede trabajarlo, pero en su esquina, que ponga guardo callo o al mono cobran a, a, a, con este muchacho a trabajar. Pero no tenerlo al lado, porque aquí es como una mala influencia por lo que está pasando con el guau hoy en día, creo yo. ¿Me entiendes? Entonces tiene que tener <risa> cuenta. Música de ese chavo. Está haciendo tollo este muchacho. y No, que quieren parecerse a mono y no van a poder. Sí, con el flow de Rochi, porque se quieren vestir como Rochi, la locura de mono, entonces esa combinación no ¿No, le, no le queda realmente? en el centro comercial en el que dice y que son míos la, la gente de Movimiento Paralelo vamos entonces, a ver lo, si, te, si está lo, listo lo, lo, vamos a poder apoyar y toda la loquera mm. eso es para llamar la atención el único el único que se puede cambiar en pesca sin que lo llamen a la atención Uy, que venga con lo que era rara lo, lo desmantelamos ya mira ese donde viene ahí míralo ahí donde viene ahí un ladrón. Ay, ay, ay. Ay, cuidado. Vamos, vamos por ahí. Esto es una injusticia, Dios mío. Esto es una injusticia, Dios mío. Me están quitando mi celular, no me dan salir. Esto es una injusticia, Dios mío. ¡Eh! ¡Malvadú! Soy un sádico malvado, un palabreo rapidísimo, menor es malu, y lo macheteamos la isla, capotillo 4-2, tiró hacia muy caro, no, no, no, Y desde menorcito, con lo que soña, bruna <risa> Ay, Dios. Ay, no, por una no, Coño, pero no, no, pa? Sé Ay, no, no, no, no, no, no, no, Rochi no, no, no, Claro, no llamando la atención. Claro. Él puede ser un juqueado de la cabeza, tuve, pero él pone mala la de él para pa, pa poder sonar, porque sabe que todo el mundo le da like, menos yo a eso. Yo no, sabía cómo no, no se me llamaba, llama, ¿eh? yo, no aporta nada a eso mi conocimiento. Yo te digo, lo que está pasando no, hoy en día. No, y su música lo... puede estar pegada donde quiera, porque el pinto se sabe. El pinto no se sabe, el hino nacional y se sabe toda la canción de Dylan <risa> Baby. <risa> ¿Quién quién escribe el hino? <risa> Y de no ¿quién escribió? No Dilon Baby. Dillon, baby. Dominicano, dominicano. Roche lo que tiene que tener cuenta, dile a Roche, tiene que tener cuenta. El eh, muchacho yo, pues, no puede estar al lado de él. Si yo traigo un amigo mío aquí que lo menciona, aquí hay que pagar. A Dillon, Baby pago aquí. Porque ese si no, no lo conoce nadie en ese bajo. En la 42, Villalobos. 42. Que atención a los promotores de la Atención a los promotores de la capital que los artistas estén pegados en la 42 y en, y en dos barrios más no quiere decir que está pegado en el país porque, no te digo porque, digo a porque lo este. pues no, pues, tú hablas de lo de la capital. Sí, por lo, lo, lo de la, la capital. ¿A ¿Dónde está pegado? A dónde? Que veo que los artistas y que fulano pegado en la 42 dando fiebre y, y nada más lo conocen ¿Dónde ellos. ¿Dónde está allá? yala? ¿Dónde está para el fogón? Porque ustedes se llevan de eso. No. El loco está bueno, ahora mismo, no. ahora mismo, está, él, ¿Y él la tiene prendida. está más pegado por la polémica. En las redes esto. sociales, si no hubiera sí, redes, iba a Y Rochi también, también hay que decir la verdad, es porque él está, porque al lado está al lado de, de Rochi. Ah, al lado de Rochi está ahí. el ¿cómo es? Ahí <risa> se la la discusión ya. ya. Ahí con ese conocimiento. No me hables de eso, que, que, que era. ¿Y tú eso sabes? Y, ¿Y cuánto cuántos? lo que Está bien, gracias al público por opinar. ¿Y por qué Rochi no le pone oro a mucha tú tus Está sonando, no, porque no es, el, es que están armando un personaje, hermano mío. Por ejemplo, tú te caes saliendo del programa todos los días, y ya nosotros, yo te jalo de una vez, no, tienes que caerte de nuevo. Tienes que caerte. O sea, arma un lío, porque eso es así. O lo, lo que saben de redes sociales, me entienden lo que yo digo, tú entiendes? es que Rochi lo sube. Eh, él, por eso, todo los videos que él graba Rochi estaba orinando y, y él lo grabó a Rochi orinando. Y Rochi subió el video hoy mismo. El loco que no, no estaba tranquilo, le, ni orinaba igual sí, le, le, le está dando un apoyo bien, tú sabes, y, y eso lo hace. Pero Nakirikuru no gente... que tiene más talento que el loco, no el curu es duro, es duro, pero no pasa desapercibido. De ¿Eh? Gente así es que le resta sí, a Rochi, quien dijo baby, ay Dios mío. Oye Rochi que baby, ha dime. estado en una situación. Aquí. Tú eres lo, me mocho la cabeza redondo. Por eso llama, pero tú eres lo, 200 mil pesos que está cobrando. No, tuviste que quitar 200 ya, mil el público, pesos. Aquí. Gracias público, gracias al Público. Eh, 200 mil pesos, eh, Rochi, Rochi ha estado en una Dile, situación de la, mamá, ahí pesos, la y justicia, la ha venido en una situación de la justicia, la cual ha tenido que limpiarse, verdad, de ese círculo. Ey, no se ha limpiado. Entonces aquí loco. ahora viene, está con este muchacho que obviamente no le suma para nada. Para nada le suma. Si él está en movimiento paralelo puede cobrar 100 mil pesos. Si él está bajo el sello de ellos. Está bajo el sello de Roberto. Si está firmado, si produce un corita normal, dile que venga, que le vamos a dar 1.500. Y la cena. Y la cena. Y dos fotos con Camila. Y ya. Una loquera, ve, Una loquera. Villalona, usted es más malo, Villalona también, que está de estos locos, aquí uno estoy hablando loco. de ellos también. Usted es más malo, ¿por qué no trae un ma. guitarrita aquí o algo? Con todo esto lo quiero, pipero. Eso es lo que es un pipero, usted lo está poniendo sí, aquí no en mujer. televisión, un gratis. No pipero. Pipero. Mañana, no atención los salceros y, y los merengueros que son de aquí, que quieran sonar en este programa, que me manden todo mañana. Es verdad, de verdad. Vamos a poner aquí como, él, no, como él, pone a estos piperos, patilleros. A estos locos. Me meten patilla, ese loco, Dic, Di que lo de nuevo para que vean esta cube. Qué cacata. Mira, ver, seguro Seguro un, un bacá que tiene con todo eso. Todo eso, losario. Rosario. Llévate de mí. Y, y haciendo pasar a esos infelices que trabajan ahí. Esa es la tienda no, en no la, capital. Hombre, no, la no, capital. No, no, yo. de a le digo. Bueno, ya, saltando el loco con el siguiente tema. No, tiene que cambiar de claro. tema. Claro.